Si te digamos, te. Mire la mano, te la come ¿eh? Este bravo sí. Mira, mira. mira como se, se ve que tiene no. Que es cazador, ¿eh? Mira, mira. Sí. Ah, No te puedo creer ¿Viste? Qué lindo ¿Viste? Es malo Estábamos rinando la luz Y poníamos la mano y te la comía ¿eh? sí, no, <risa> Mirá como mira para atacar ¿eh? Se haga zapa Y va a saltar No, que no lindo joder. cazador. Salta, eh. se está a saltar las veces, tío. la a comer, eh. Deja eh. <risa> lo mejor que... No, Cuidá tu dedo. ¿Qué más no. tenemos por acá? Una vieja, una vieja de agua. De arriba una bobita. Está tranquilita ahí. Vamos, Juan.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 Si yo voy para arriba, acá es capaz de atacar, eh. Está en posición de ataque. Hermoso, Mira, mira. mira esta cara. Qué ¿eh? es linda, por Dios. Muy cazadora. Estamos con el dedo ahí, pero arriesgando el dedo prácticamente. Mejor me voy. pero me encanta venir a, a ver la no acuario mirá lo que es esta raya qué ¿Viste? Belleza, por Dios estas de... mojarra papú, papucera relojero ese acá tenemos jarrita acá piraña porteñitos y esto, lo que venimos a buscar hoy, mirá, lo tienen acá, la Es qué rey, cómo no. Qué bonito verla así, a la flecha, ¿eh? un carnarito ¿eh? Qué lindo, por río. Siempre arriba, ¿eh? Sí. Qué es esto? <risa> qué belleza, por Dios. Tenemos que preguntarle a Consuelo. ¿Es, ¿Es de Agua Fría? ¿Esto sí. es Agua Fría ¿no? es este sí. de arriba. ¿qué tal? Dios mío, qué lindo. ¿Qué? es precioso. ¿Eh? bonito Sí, pero la verdad que no sé qué ¿Eh? ¿Eh? Se se se acomodan ahí Muy bonito. y acá tenés un nada ah, ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura? ¿También? Ah, también. Ah, ¿también? ah una vez esa como lo tiene, ¿eh? Sí. En otro día habían sacado un bagre... ...de eh, aguila. Lo sí, tuvimos sí. ahí, pero no, no resistió. Sí, no aguantó. Y acá tenés otra tararida. Ahí abajo. Está echadita por el invierno, sí. mira. Así se quedan en el invierno, ¿no? sí. en el fondo. Sí. ¿Eh? Vamos acá. Sí. Vamos a sí. ¿Esto no se sé quiere? Es? Es que, es, eh, no hay acá. No sé, tengo que preguntar. Ah, ah. No, es sí. que Qué lindo esto, ver esto, sí. por dios. Muy lindo. Sí. Sí. A ver, vamos